en este video vamos a ver cómo cambiar la página de inicio o seleccionar otra página como página de inicio. Aquí en página de inicio podemos ver que yo ya tengo cargada una plantilla. Si por alguna razón necesitara cambiar temporalmente esa página de inicio, lo que tengo que hacer es ir a la sección de páginas, después ir a ver todas las páginas, y encontrar la página que me interesa que temporalmente se vuelva la página de inicio. Voy a hacer el caso de que me interesa que mis alumnos recuerden el plan de evaluación, por lo cual voy a seleccionar la página de plan de evaluación y le voy a poner que la utilice como página de información. Al dar clic, si se fijan, ya me aparece que esta es la página de información. Por lo tanto, si me voy a página de inicio, ya me aparece el plan de evaluación como página principal. Para regresar, o cambiar esta página de inicio el proceso es exactamente lo mismo regresamos a páginas ver todas las páginas y seleccionar nuestra página de inicio original o cualquier otra y de nuevo ponerla utilizar como página de información cambia aquí de nuevo el identificador de página de inicio y podemos ver que nuevamente la página de inicio ha sido restaurada. Espero que este video sea de gran utilidad. ¡Buenito día!